para vender más, comprar mejor y también al ciudadano en general y, y, y bueno, en esa ruta se crea la secretaría, hemos venido construyendo una, una, una carrera importante en cuanto a la institucionalidad de la misma secretaría eh, para, para, para ir subiendo peldaños en cuanto a una gobernanza mucho más estructurada que permita finalmente, porque los ciudadanos dirán de gober gobernanza y, y, y decretos supremos y, y, e institucionalidad finalmente, qué es lo que reciben como beneficio. Y el, recibo como el, el beneficio en, en realidad es poder organizar todos los esfuerzos del Estado, pero también del sector público y también de la ciudadanía y de la sociedad civil y de la academia en su conjunto, hacia un único objetivo, que es finalmente poner la tecnología al servicio de la población. Tener educación digital es producto de una mejor organización. ¿no? Eh, eh, recién este año nosotros pudimos comenzar a comprometer ya, a, con nombre y apellido, a cada una de las... De, la, de los eh, ámbitos de, de un ecosistema digital con un decreto de urgencia que fue el 006 que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital que ya compromete a todos los actores de una manera mucho más eh, estructural y también organizada. Entonces eh, bueno vino la pandemia y ya más o menos podíamos estar organizados, ahora hay una brecha que cerrar en educación digital, en economía digital y, en, y el impulso de las pequeñas y medianas empresas, sin duda alguna en conectividad, esto lo hemos lo, lo, lo tenemos inclusive claro los que estamos en Lima o en algunas zonas donde la conectividad llega pero ahora la, la, la, la, el cuestionamiento es que llegue bien, no porque tenemos este, dificultades, todos estamos o muchos en teletrabajo y tratando de avanzar y de reactivar económicamente al país y sin duda para terminar ahí es esta mirada del gobierno digital, porque el Estado pues tiene que cambiar, o sea, tenemos que cambiar de manera estructural, la tecnología va de la mano con ello, pero la estructura de fondo en realidad somos nosotros, los servidores públicos y los procesos del Estado. Entonces, más o menos para darte esta perspectiva, tenemos esa gran tarea, pero no hay una sola manera que podamos hacerlo solos. Venimos trabajando con sector privado, con sociedad civil, venimos teniendo eh, algunos eh, aciertos, también desaciertos, y aprendemos de ellos, y, y seguimos construyendo este tipo de foros. Son muy importantes para nosotros porque recibimos retroalimentación directa, además, eh, y conocemos y tenemos contacto con las personas que están interesadas en ver este avance en el Perú. Miguel, ¿podrías tú, por ejemplo, presentar a tu institución, por favor, a Hiperderecho, aquí para, para los 100 que están presentes? Muchas gracias a, al público asistente, por cierto, en Zoom. También estamos en Facebook, eh, a quienes no se pudieron conectar. Por favor, Miguel. Sí, gracias, Saura. Eh, gracias a nuestras amigas de Ciudadanía Joven por invitarnos. Y buenos días a todas y todos. Mi nombre es Miguel Morachimo. Yo soy abogado. Yo esto, soy director ejecutivo de una asociación civil sin fines de lucro que se llama Hiperderecho. Somos una asociación de derechos humanos y tecnología eh, peruana que existe hace como siete años. Y nuestra visión es que la tecnología debería ser un instrumento de cambio social, un instrumento de progreso para las personas, que nos permita desarrollarnos como individuos, como ciudadanos, como agentes económicos de nuestras ciudades y, y, y, y pueblos. Y desde ese punto de vista, Hiperderecho es un grupo de abogados, eh, es, esto, sociólogos, eh, desarrolladores, que lo que hace es constantemente se pregunta... Eh, ¿Cómo podemos hacer que la tecnología siga cumpliendo esa promesa para todos nosotros en Perú? ¿no? Y utilizamos una diversidad de, de instrumentos para, para desarrollar nuestro trabajo, que van desde la investigación, investigamos asuntos en materia de derechos humanos, de políticas públicas, a la incidencia, participamos de muchos procesos de toma de decisiones y de formación de políticas públicas sobre esta materia, e incluso el litigio y el litigio estratégico esto, y el activismo. ¿no? Es decir, nuestra organización. De una u otra manera, desde la mirada de los derechos humanos, eh, intenta abarcar y, y contestar todos los desafíos que pueden estar eh, enfrentando los, las peruanas y los peruanos en este espacio. Desde ese punto de vista, nosotros al ser una asociación de un poquito menos de 10 personas, esto, no tenemos capacidad de, de llegar a todo el Perú, pero de hecho, la, la buena parte de la asociación es de provincia, yo, yo personalmente soy esto ahora mismo estoy en Chiclayo, además, así que estoy doblemente en, en provincia. Pero, finalmente, yo creo que tiene mucho sentido hablar de tecnología desde las regiones y desde la provincia, y estoy seguro que Marushka, que, que también es de provincia, y ahora que también es de provincia, ustedes pueden conectar mucho con esta con esta idea de la tecnología como una ventana al mundo. ¿no? Yo estoy seguro que todos nosotros hemos sido capaces de desarrollarnos y de alcanzar nuestro, nuestro potencial y desarrollar nuestros sueños gracias a que a lo largo, en algún momento de nuestra vida nos encontramos con un instrumento tecnológico que nos permitió salir de donde estábamos, conocer otros temas, conocer otros espacios, relacionarnos con otras personas. Y yo creo que esa promesa es muy potente y es, y, es, y es completamente imperativa que se cumpla, sobre todo ahí donde no, hay, no es posible. Una persona que vive en Miraflores o San Isidro tiene muchas formas de relacionarse, tiene las mejores universidades del de Perú a, un, a unos minutos de distancia, pero una persona que vive en Piura o que vive en Arequipa no necesariamente tiene esos privilegios. Entonces yo creo que pre, precisamente desde la desde las regiones y de las provincias donde la urgencia de que hacer que la tecnología funcione para las personas y no en contra de ellas, es mayor. Muchas gracias, eh, Miguel. De hecho, eso es una de las cuestiones que quería traer a colación. Por ejemplo, Miguel es de Trujillo, ahorita está en, en Chiclayo, que es de donde yo soy, y más arriba, más arriba es Marushka, que es de Piura. Eh, y bueno, quisiera saber qué piensa la ciudadanía también ¿O qué, qué, qué, qué, qué palabras le vienen a la mente cuando escucha tecnología y políticas públicas? Hemos hecho esta encuesta en Menti, eh, por si, para que la gente participe y que nos diga que nos coloque ahí, ¿no? ¿Qué es lo que piensa sobre tecnología y políticas públicas? Aquí les compartimos el link. Y dicho esto, quisiera saber cómo ha afectado su trabajo, ¿no? El trabajo de sus instituciones con el COVID, con la aceleración de la transformación digital. Yo no puedo imaginar cómo debe haber sido el trabajo de la Secretaría de Gobierno Digital ahora cuando todos empezaron a acudir a, a ustedes. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso? Y, y para la sociedad civil, por ejemplo, nosotros desde Ciudadanía Joven, todo lo estamos haciendo, evidentemente, menos mal, tenemos herramientas como acceso a Internet, que más del, como 50% de la población no tiene, de acuerdo al INEI. Entonces, ¿cómo para la sociedad civil también se ha visto afectada de repente eh, con lo del COVID? Por favor, eh, Maruska. Bien, sí, Aura. Eh, efectivamente, a ver, veníamos haciendo un trabajo de sensibilización, por decirlo así, o de, o de tratando de cambiar la, la forma de pensar con respecto a cómo la tecnología eh, impacta en nuestra vida. El, eh, como servidores públicos, somos muy estructurados en muchas de las, de las, de las áreas y comenzar a, por ejemplo, pensar en mínimos productos viables, en procesos que, con, eh, de, de lanzamiento de productos con sprints, que generen valor. Eh, es, este tipo de conceptos y de formas de desarrollar, investigar primero, preguntarle a los ciudadanos primero, no, no venía siendo sencillo. Sin embargo, veníamos en ese trabajo antes del 6 de marzo. ¿Cómo, cómo es que cambia esto eh, a toda la, la vorágine que ya traía la revolución digital y la exigencia de resultados por parte de la ciudadanía? Porque mira, una de las cosas que probablemente eh, ya como persona me, me impacta mucho más de poder estar y, y me compromete de estar en administración pública es generar resultados para las personas. O sea, finalmente nosotros podemos emitir una serie de normatividades o implementar una serie de plataformas, pero si el ciudadano no lo siente o no lo, no lo experimenta de una buena manera, no estamos cumpliendo nuestra misión. Entonces... Eh, a todo lo que ya venía ocurriendo se le suma la necesidad de resolver cosas para que la ciudadanía por lo menos se sienta atendida en ciertos temas donde la conexión eh, digital era clave. Activar las mesas de parte digital de las, eh, de los, de las municipalidades. De los ministerios, eh, no todos estaban preparados para esto las municipalidades algunas han colocado un correo electrónico para poder recibir los documentos de los ciudadanos y documentos que no están firmados digitalmente, que son firmados a mano, que se escanean ¿no? todo este cambio eh, de, de poder eh, a habilitar eso rápidamente entonces hubo una demanda Solamente en el tema de gestión documental, increíble para el equipo de la Secretaría. Entonces, desde el punto de vista del Estado, tratamos de organizarnos, comenzar a, a, a recibir también apoyo del mismo Estado, con expertos de diferentes organizaciones. La Secretaría tiene un número limitado también de expertos para poder dar este apoyo, pero, pero comenzamos a hacer talleres, a veces hasta las 11 de la noche, las municipalidades conectadas, conectadas 500 municipalidades, en realidad, eh, además de las entidades en general que necesitaban apoyo. El segundo gran punto fue la necesidad de organizar la información de manera más sencilla para los ciudadanos. Y ahí es donde Go.p ha tenido un rol central, porque eh, mu mucha migración, incorporación rápida, de, de, por ejemplo, y, y, y hablo de las municipalidades porque son las que más necesitan ayuda en este tipo de temas, de la nube, de... Del, del, del CMS para manejar el contenido. Entonces, hubo una migración importante en estos meses eh, de incorporación de páginas web hacia web P. además de la norma que ya lo pedía de manera natural. Entonces, hoy están incorporados también organismos autónomos, que también lo, lo, lo pedía la norma, pero eh, voluntariamente han comenzado a acelerar esta incorporación. Y tercero, porque estas dos han sido las los dos grandes exigencias del lado del Estado, y tercero es cómo salíamos a la ciudadanía con soluciones como, por ejemplo, los pases laborales, el pase vehicular, estos, estos, ¿no? Los pases que uno necesitaba para poder movilizarse en la calle y levantar una plataforma en horas, esto, o sea, no lo habíamos hecho nunca, siempre, siempre en el Estado pues, los proyectos son un poco más largos, eh, en, en la secretaría los proyectos son más cortos, trabajamos con metodologías ágiles, pero en horas tampoco era tan sencillo eh, de hacer. ¿no? Entonces, y también la dificultad de no estar físicamente con la persona. Entonces hay herramientas que han tomado vida eh, y se han vuelto parte de nosotros, que estas organizaciones de los grupos, de, o de WhatsApp o de Telegram, entonces a través de los grupos se comenzaban a hacer coordinaciones que nos permitieron lanzar plataformas con todas sus eh, mejoras, claro está, ¿no? pero en horas, con validaciones de Renier, la Policía Nacional, en fin, y que además se pusieran disponibles y, y soportaran millones de millones de demandas de, de búsquedas, porque todo el mundo quería sacar su pase laboral, de la misma manera la aplicación que se puso a disposición de la ciudadanía y de la misma manera la encuesta nacional. Esto, no, esto, esto último no hubiera sido posible sin el apoyo del sector privado, de, de, definitivamente, el sector privado puso... Eh, gente hasta ahora, equipos, eh, conocimiento eh, y sector privado y además expertos de la academia, porque claramente hay, hay, hay eh, competencias o conocimientos que no están de por sí en el Estado. O sea, conocimientos, por ejemplo, como ciencia de datos, no es tan sencillo de encontrar científicos de datos. Entonces... Esto, esto ha sido eh, más o menos la experiencia que parece que te estuviera contando cinco años de los últimos cinco meses, con, con énfasis en, en marzo y en abril, ¿no? que han sido los meses más complicados. Miguel, ¿tú qué nos puedes contar un poco sobre cómo ha afectado de repente el COVID o de repente qué oportunidades han visto ¿no? eh, a, a nivel de institución? Gracias, sí. Coincido con Marusha con la sensación de que parece que ha pasado más tiempo que realmente ha pasado, parece que han pasado muchos años desde marzo. Eh, y eso tiene que ver, por un lado, por los largos días de trabajo, por esto, los, la cantidad de cosas en las que hemos estado pensando, conversando y trabajando en, eh, y también, por, yo creo, por la magnitud de los desafíos que nos hemos encontrado. En Hiperderecho, nosotros, como Organización de Derechos Humanos y Tecnología, ya estábamos acostumbrados a entender la tecnología como un canalizador de actividades. ¿no? tanto internamente como externamente. Nosotros cuando nos preguntábamos qué desafíos tiene una pequeña y mediana empresa o qué desafíos tiene eh, un trabajador de salud, eh, pensábamos en su realidad y su contexto tecnológico. Entonces para nosotros, de una otra manera, eso ya era, ya era parte de nuestra forma de pensar. Yo creo que la crisis y, y, y este nuevo periodo de, de recuperación, eh, pero también, en, eh, también de incertidumbre, nos ha demostrado dos cosas. Por un lado, nos ha traído nuevos temas a la mesa de, de trabajo nuestra, estos nuevos temas en los que tenemos que pensar y, y, y trabajar, y por otro lado, también ha agudizado algunos problemas y algunos eh, escenarios que nosotros ya anticipábamos en menor magnitud en el pasado. Cuando hablo de nuevos temas, por ejemplo, me refiero a, obviamente, todo, el, todo lo que el uso de esto, todo lo que la monitorización de eh, personas con fines de salud ha significado para, para los derechos humanos, para los derechos fundamentales. Desde los centros comerciales, que ahora tienen cámaras que miden tu temperatura, hasta eh, las iniciativas, algunas de las que ha mencionado, Mariuszka, del gobierno, que eh, usan eh, todo o parte de nuestros datos personales para diversos fines de salud. Eso, eso ha significado eh, preguntarnos también cuál es el rol que, que, que cumple el Estado en la explotación de nuestros datos personales, preguntarnos la, su necesidad, su proporcionalidad, sus garantías. Eh, eso es a nivel de, de nuevos temas. A nivel de agudización de problemas ya existentes, por ejemplo, nuestra organización trabaja mucho hace varios años ya en el problema de la violencia de género en línea, y esto, en un escenario en el cual ahora todos estamos en día todo el tiempo, y además eh, todos estamos sujetos, o sea, yo creo que na nadie la está pasando normal en esta época, ¿no? O sea, todo, todos estamos sujetos a todo tipo de, de cambios, y yo creo que en particular las personas que ya tenían un entorno social o familiar complejo, eh, han, han, están reexperimentando muchas de estas dificultades en un entorno digital. Lo que hemos visto en los últimos meses es una, un resurgimiento de diversas formas de violencia de género en línea que han requerido de, de, de, de, mucha, de mucha atención y, y de nuevas interpretaciones por parte de mis colegas. Y otro problema que también hemos, que también hemos visto que se ha agudizado, es algo... Eh, yo creo que, Marujo un poco lo decía, ¿no? eh, el Estado estaba lentamente avanzando y hacia un camino, eh, pero ahora es como si alguien los hubiese empujado. Y yo creo que en ese, en ese camino de empujarlos, eh, se, ha cometido, se han cometido algunos tropiezos, como cualquier persona que es apresurada a hacer algo. ¿no? Y, y lo hemos visto por el lado de ciberseguridad, lo hemos visto en, en, en, en varios incidentes de plataformas del Estado, que por, por acción o por omisión han hecho han puesto en riesgo a las personas, han puesto en riesgo sus intereses. Esto, a mí el caso particular de la plataforma del bono universal me parece eh, muy paradigmático, de una historia sobre cómo el Estado esto es, no necesariamente optimiza o no necesariamente controla las variables eh, ideales para desplegar una tecnología de ese tipo. Que finalmente eso es una postal de algo que siempre ha pasado en, en, en muchas otras iniciativas a lo largo de, de, de la vida pública, ¿no? Entonces, yo creo que esta crisis ha traído esa, esa, dos, esos dos escenarios. Nuevos temas a los cuales hay que mirar. Por ejemplo, mi organización no trabaja tanto en temas de, de teletrabajo, pero sé que eso también es un tema eh, que, que está surgiendo. Nuestra organización, está pesa estamos empezando a hacer unas cuantas investigaciones sobre todo el tema de la vigilancia en espacios académicos, desde los, eh, las, el software que se utiliza para controlar que no te copies en los exámenes, las reglas que puede ponerte una universidad o un instituto sobre lo que puedes y no puedes hacer con tu computador o dentro del horario de clases. Esto, esos son algunos nuevos temas, por ejemplo, en los que estamos metiéndonos. Y la agudización de otros temas ya existentes como violencia de género o seguridad digital. Sobre esto último, Miguel, sería bueno de repente que nos cuentes porque justo ha salido una... Resolución del Tribunal de Ética, ¿no? Donde Hiperderecho estuvo para el tema de periodismo y de la República, hubo un caso que involucraba el tema de violencia de género y que la asociación en la que tú diriges eh, estuvo eh, ayudando a la, a la persona que había sido víctima de violencia en línea. No sé si podrías comentarnos brevemente para que la ciudadanía sepa. Sí, por supuesto. Eh... Realmente, es, este es un caso bien interesante porque nosotros, como una organización de derechos humanos, lo último que quisiéramos es eh, tratar de, no sé, de, coger una pelea con un, con un medio de expresión, no con un periódico. Esto, sin embargo, yo creo que también habla muy bien de, de, de, la, de los de identificar el problema y identificar las armas correctas para el problema. Este es el caso de una eh, amiga nuestra, que es esto, periodista y es conductora de televisión, que ella publicó un tuit hace varias semanas ya, esto, quejándose por los fuegos artificiales que se habían reventado por el aniversario de un equipo de fútbol, y, esto, y este tuit fue levantado por el Grupo La República a través de dos, dos, dos mmm, publicaciones en línea del grupo, desde el Libro y el, el, el Diario de la República, en donde decía conductora del programa de televisión Aprendo en Casa, dice que se, ya no va a ser más de Universitario de Deportes. Y la nota eh, recogía su tweet y ponía sus fotos de Instagram, ponía su, su cuenta de Twitter, etc. Entonces, obviamente, el, la chica, nuestra amiga, tiene, pues no sé, 6.000, 7.000 seguidores, pero con el alcance de la República, con el alcance de, de todos los medios sociales de la República, lo que ella terminó experimentando en los días subsiguientes es. Una serie de llamadas de acoso, de mensajes horribles, de mensajes de odio, etcétera. Entonces nos quedamos pensando mucho, o sea, ¿cuál es el.? o sea Nosotros sabemos que en general ser mujer o pertenecer a una, a una minoría eh, de género ya es un, una situación de vulnerabilidad en el país y en Internet lo es más todavía. Esto, entonces nos quedamos pensando, ¿cuál es el rol que deberían tomar los medios al, frente, a este, frente a este escenario? Los medios quizás no tienen la capacidad de impedir que haya gente loca en Internet, que haya gente que difunda mensajes de odio, de violencia, pero quizás sí pueden hacerse la pregunta sobre si al momento de escribir una nota de este tipo, aumentan o reducen la posibilidad de que este tipo de mensajes existan. Entonces, eh, no se había dicho nada, me, nada que sea mentira de, de nuestra amiga, no se, había, no se le había afectado, digamos, ningún derecho inmediato, por lo cual nosotros no fuimos al Poder Judicial, no fuimos a la Fiscalía y nada por el estilo, nosotros consideramos que esto, bien podía ser una conversación sobre la ética periodística. Y fuimos al afuera correspondiente, que es el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa peruana, para que el Tribunal de Ética determine si es que lo que había hecho la República al elegir hacer una nota sobre esto, eh, acompañarla de sus fotos. Eh, en la nota misma se reconocía que ella ya venía siendo víctima de acoso eh, por parte de los barristas de este equipo, eh, si es que eso era, era periodismo no era periodismo eh, bien, bien ejercido. ¿no? Y, y anoche salió la resolución en donde se declara fundada la queja de, de Yanira Dávila, contra el Grupo de la República, y bueno, como este es un fuero eh, ético, lo único que se le ordena a la, la República es que publique la resolución y que se comprometa a, a, a incorporar mejores prácticas no hay una multa, no hay una sanción, no hay un culpable, porque no es lo que se busca, lo que buscábamos era como que traer a la mesa esta conversación, que en el caso de Yanira, digamos, es, hasta ha sido fácil traerlo, pero yo creo que es mucho más grave eh, y es mucho más esto, pernicioso en el caso de mujeres que quizás no tienen a su, a, a su alcance este tipo de herramientas, o que... Eh, no tienen eh, la asesoría correspondiente, ¿no? En nuestro país ha habido gente que ha muerto, ha sido asesinada esto, por salir en un programa de televisión. Entonces, yo creo que el rol que cumple la prensa en facilitar o catalizar escenarios de violencia es, necesar, es de necesaria conversación pública. Muchas gracias, Miguel. Eh, y en esa línea, Marushka, por ejemplo, quiero traerte a colación un caso de Nina Esquinarila, ella usa tanto la plataforma pagalo.pe, que es una plataforma donde puedes realizar pagos en línea para trámites del Estado, y también usa, por ejemplo, la plataforma de RENIEC para sacar sus citas en línea, ¿no? Debido a la pandemia, eh, y esto te quería consultar, debido a la pandemia, por ejemplo, ella, ella ha sacado una cita para renovar DNI, y ella vive, eh, ella vive con su hijo, ¿no? Entonces, ella también quería renovar el DNI de su hijo pero la plataforma digital solo permite sacar una cita por persona, por ejemplo. Entonces, eh, mi pregunta era, por ejemplo, de repente, ¿cómo aplicamos el enfoque de género ¿no? para situaciones así? Eh, si bien la plataforma digital solo te permite sacar una cita por persona, ¿cómo hacemos muchas veces con, con las madres ¿no? y, usando el, y haciendo uso de la tecnología? Y, y es aquí donde yo he visto el trabajo de, que, que vienen haciendo tanto desde go.pe, de servicioalciudadano.go.pe, donde han, se han dado el tiempo de, creo que hay más de 55 mil trámites, eh, si es que no me equivoco, pueden ser más, en línea para saber qué cosa, por ejemplo, si me voy al, no sé, al Archivo General de la Nación, qué trámites puedo hacer, cómo es el trámite, y yo como ciudadano ya sepa qué hacer, ¿cierto? Servicioalciudadano.go.pe me parece que es. Entonces... Se aplica el enfoque de género para también para las nuevas tecnologías desde el Estado o, o eso es es otro nivel después que, que vamos que que va a aplicar el Estado. ¿Cómo así en el tema de género también se aplica para las para las nuevas tecnologías? En realidad, este, Aura, eh, no tendríamos que hacer una diferenciación eh, natural de, o sea, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. En, en el caso en este caso si, si la situación, por ejemplo, este caso que nos estás contando, también podría ser un hijo o un nieto con su abuelito, ¿no? que, que el abuelito no sabe entrar, entonces también le, le, le quiere sacar la cita. Entonces, pensando así, no tanto con el tema de enfoque de género, sino que todos los ciudadanos tenemos necesidades diferentes, o sea, cada uno te, tenemos una realidad diferente en nuestros hogares, entonces... Eh, creo que lo que estamos tratando eh, de hacer, y, y de alguna forma va bien orientado en esa línea, es abrir, o sea, entender cada vez más a ese ciudadano particular en todas las regiones del Perú. Las realidades son diferentes. Cuando nosotros hemos venido pensando hace ya dos años y medio, pensábamos que la gente entraba a nuestras plataformas, a nuestros portales, porque era, tenían una serie de fotos o eran muy bonitos. Estábamos cometiendo el error de negarle el acceso a quien no tenía un internet de alta velocidad o no tenía datos en el celular. Cuando comenzamos a salir a investigar y a conversar con los ciudadanos, con gente que, o sea, son sociólogos, son antropólogos, son gente que, que conoce eh, cómo llegar a entender esa necesidad del ciudadano en su, en su propio lugar, en su propio sitio, cómo entiende a veces las palabras que el Estado escribe eh, Creo que ahí comenzamos ya a cambiar todas nuestras plataformas en función a una realidad que es diversa y que es hoy y en lo rural. Entonces, esa, esa es eh, creo que la cultura que hemos venido tratando de impulsar y que se refleja finalmente en lo digital. Si nosotros comenzamos a estructurar de una manera diferente nuestros procesos y nuestros servicios como Estado, la plataforma digital reflejará esa cultura. Entonces, si vemos que cada vez más, y eso pasa también por estudio de analítica, ¿no? ¿Cuántas veces una persona ha intentado sacar más de una, más de una cita eh, considerando los temas de seguridad digital, como ha comentado Miguel? Entonces, yo voy a ir haciendo mi plataforma más flexible. Uno de los temas más importantes que hemos aprendido en, en cómo poner a disposición de los ciudadanos la información es escribir en lenguaje ciudadano. Así, así, así más o menos este, comentamos en la Secretaría. Y escribir en lenguaje ciudadano es tratar de cambiar esas palabras difíciles que tenemos como estructura del Estado, lo que dicen los decretos supremos, lo que dicen las normas técnicas, Finalmente, para el ciudadano es complicado de entender hasta un formulario a veces, porque lo escribimos desde lo que nosotros entendemos. Nosotros estamos en el día a día haciendo diversos procesos. Escribir en lenguaje ciudadano ha permitido, como bien dices tú, que miles de trámites y servicios, y tengamos ahorita más de 4.000 páginas informativas, nada no más de 900 millones de visitas desde que se creó Go.p, eh, significa que el ciudadano está, entra a su buscador, eh, al buscador de mayor, eh, o sea, su, de, de su preferencia, entra al buscador, pone sus propias palabras y lo lleva finalmente a una página del Estado integrada. Eso es parte del cambio cultural que tenemos, que no tiene que ver tanto con lo digital, tiene que ver con cómo llegamos nosotros como Estado a los ciudadanos. Y que finalmente tiene una plataforma digital que lo hace posible. O sea, creo que por ese lado, Aura, te puedo comentar, eh, esto tiene que irradiar, irradiar, irradiar, y como bien comentó Miguel, hemos, estamos viviendo un proceso disruptivo de acelerar la parte digital, este, y sí, pues, ¿no? O sea, vamos a tener estos, esta, esta eh, convivencia entre lo que antes era más tradicional y lo nuevo. Todo ello va a, a decantar en plataformas más amigables, intuitivas que puedan considerar todo tipo de, de, de situación del lado de los ciudadanos o de las ciudadanas. Ok. Eh, muchas gracias, Marushka. L eh, la siguiente pregunta está enfocada en cómo estamos en Perú. Las brechas entre países, eh, con el tema de la pandemia, la transformación digital no solo se ha acelerado en Perú, sino se ha acelerado en todas partes del, del, del, del mundo. Entonces, muchos hablan de que esto va a acelerar las brechas entre países y se va a, y se va a incrementar la desigualdad. ¿Cómo estamos en Perú? ¿Estamos preparados? Eh, es, es, ¿Vamos a quedarnos relegados o estamos en la carrera para, para continuar en, en la senda de desarrollo y crecimiento? Eh, mi, no sé si puede empezar, Miguel, esta vez. Sí, claro. Bueno, la verdad es que yo no... Mi, mi experiencia y mi especialidad no me da la talla como para referirme comparativamente a otros países, pero yo creo que o sea, en el fondo de tu pregunta está la, la, la, la, la, la dicotomía entre interpretar la crisis como un gran ecualizador eh, que de una u otra manera nos vuelve a todos al mismo lugar y al mismo punto, ya sea que nos lleva hacia adelante o hacia atrás, o eh, como un catalizador de desigualdades. Y considero que, que, que la crisis y la emergencia que estamos viviendo globalmente y que estamos viviendo en el país también, más bien es un catalizador de desigualdades. Yo creo que, eh, y eso se evidencia pues, clarísimo, ¿no? Esto, quienes tienen más recursos, quienes tienen más educación, quienes tienen más acceso a servicios básicos, están sobreviviendo mucho mejor la crisis que quienes no los tienen. Eh, y y esas desigualdades tú las puedes apreciar no solo a nivel de personas, las puedes apreciar a nivel de, de negocios, a nivel de instituciones públicas, a nivel de ciudades. ¿no? Esto, en general yo creo que esto, efectivamente eh, esto, la, la crisis está está, yo creo, que acrecentando algunas de estas brechas, está, de una otra manera, acelerando algunos procesos que no necesariamente se están acelerando de la manera correcta, y en el camino se corre el riesgo de estar llevándose un montón de, de, de, de, de daño colateral en esto, por ahí, ¿no? O sea, yo creo que hay, hay el hecho de que sea una situación urgente y que sea una situación de emergencia, y esto lo sabe cualquier persona que ha llevado un curso de, no sé, de, de primeros auxilios, el que tú estés en una situación apremiante, no significa que tengas que hacer cualquier cosa con tal de solucionarlo. Significa que es cuando más cabeza fría necesitas eh, forzarte a tener, y cuando más estratégico tendrías que ser en las decisiones que tomas y en las cosas que quieres hacer, porque sabes que cualquier error puede ser fatal. Esto... Entonces, en ese sentido, yo creo que lamentablemente eso no ha sido mucho la mentalidad, en nuestro país. En nuestro país esta mentalidad ha sido, bueno, es una crisis, digamos, lo que sea. Y lo puedes ver a diversos niveles, ¿no? O sea, mira eh, lo que ha estado pasando con el, el uso de datos personales para la entrega de esto, cosas que uno pide por delivery, ¿no? Esto de cómo se, te obligaban a sacarte una foto con tu DNI, o te sacaban una foto de tu DNI, o ese tipo de cosas. Los eh, operadores logísticos y ha merecido incluso una advertencia y una campaña por parte del Ministerio de Justicia para que dejen de hacerlo. Esa es una de múltiples formas en las que se ha venido improvisando en esta crisis, sin necesariamente considerar eh, todo lo que, lo que puede implicar. Eh, Marushka, no sé si tú podrías continuar. Claro. Eh, a ver, antes de, la, de que inicie todo este tema de la pandemia, existía ya en camino una evaluación internacional que se hace eh, cada dos años, que es el, la medición del índice de digitalización o de gobierno digital en los países. Este índice de digitalización con, con, contempla tres componentes o tres subíndices. El índice de conectividad, el de servicios digitales, y el índice de talento digital. Eh, el Perú ha venido subiendo, o sea, mejorando en el índice, eh, eh, aún, aún con diferencias claras versus el líder de digitalización de la región, que es Uruguay. Eh, un país que viene sostenidamente subiendo en el indicador y que hoy está en una posición importante en cuanto a, a los resultados. Eh, eh, como país hemos venido subiendo, hemos venido desde el, ocho, desde, desde el 2018, desde el puesto 81, hoy estamos en el puesto 71, eh, Colombia está en el puesto 69, como para tener una comparación cercana, eh, México está por ahí, pero claramente hay una, una, una brecha fuerte versus Uruguay que está en el puesto 26, entonces es, es, es una clara diferencia de hacia dónde se han ido priorizando los esquemas. Tenemos dificultades en cuanto a la conectividad en las regiones más alejadas, esa brecha existe, se ha venido cerrando de manera acelerada en estos últimos meses, sin embargo, tenemos una brecha que ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está tratando de generar medidas disruptivas junto con, el, con gente del sector privado, no con soluciones del sector privado. Eh, también tenemos una brecha en temas de talento digital. Eh, hubo un estudio reciente de la OCDE con respecto a la utilización de tecnologías, eh, con un enfoque más de utilización de tecnologías, sin embargo, el talento digital tiene una serie de ámbitos, con la capacidad, el, la encuesta nacional de hogares mide ocho capacidades que acompañan a una ciudadanía digital. Lanzamos hace poco la encuesta nacional de transformación digital precisamente para el diseño de la política Nacional de Transformación Digital, que ahorita les comento. Y en, esa, en esta encuesta, uno de los resultados más importantes, bueno, dos resultados que me gustaría comentarles es, primero, por, eh, la vinculación que siente la ciudadanía de la transformación digital y el logro de los objetivos del país supera el 70%. ¿No? O sea, en diferentes rubros, la ciudadanía dice, la transformación digital eh, supera el 70% en cuanto a la importancia. Y lo segundo es que eh, una de las capacidades más valoradas por los ciudadanos a través de los medios digitales es de poder capacitarse y mejorar, hacer este tipo de foros, eh, pero es una de las capacidades menos usadas, o sea, menos fortalecidas de acuerdo a la encuesta nacional de hogares. Entonces, creo que nosotros efectivamente estamos viviendo esquemas, o sea, espacios de desigualdad que, que están identificados y que estamos eh, poniendo todos los esfuerzos necesarios y más para poder cerrar estas brechas, pero ya en el mundo antes de la crisis sanitaria venía existiendo un fenómeno que acompañaba este crecimiento de desigualdades, la revolución digital y el cambio climático. Esto fue documentado en el último estudio del Índice de Desarrollo Humano y es una advertencia mundial previa a, el, a, a la pandemia. Entonces, nos encuentra, en la pandemia nos encuentra eh, con un país que ha tomado la decisión de garantizar la transformación digital del Estado con un, con un país que está trabajando en esa línea juntos, público-privado, pero que claramente también eh, existen brechas y también existen complicaciones al momento de, de poder avanzar. Esta no es una tarea sencilla, es una tarea eh, que venimos trabajando bien, bien con, con un objetivo claro, el Bicentenario, eh, que es, es cortito, pero que eh, necesita del apoyo de la sociedad civil. Eh, Miguel y, y muchos de y muchos la sociedad civil vienen acompañando al Estado con una crítica constructiva importante, que, que es importante también conocer, porque efectivamente uno va avanzando y tiene que ir mirando esa, esa otra cara que, que nos hace también reflexionar sobre las decisiones que tomamos, eh, pero también del sector privado, que ha manifestado toda la voluntad durante esta emergencia, pero también de los ciudadanos, este Aura. Los ciudadanos también somos eh, corresponsables de aquello que queremos que salga adelante en nuestra comunidad. Entonces, esto funciona para todo, pero para lo digital en particular, con mucha más eh, razón. Ok, eh, ya vamos a... Bueno, vamos a ir... Pueden dejar sus preguntas, si es que sean. Muchas gracias, Marushka. Tenemos... Eh, antes de empezar con las preguntas que tenemos también vía Facebook, quisiera saber cuáles creen que son los retos para tener un Estado digital? ¿Qué nos falta, no sé, a nivel de infraestructura o marco regulatorio? ¿Qué falta para nosotros ser un Estado digital como Perú? Eh, ¿Estamos muy alejados o no? Sé que la agenda digital al Bicentenario tiene, por ejemplo, cinco pilares. Entonces, eh, es, ¿está encaminada de acuerdo a la sociedad civil, por ejemplo, esa agenda digital para tener un Estado digital o, o no, no? Eso me gustaría que sea esta última Pregunta por parte mía y ya luego podemos empezar con las preguntas del público. Gracias. Sí, yo creo que eh, no necesariamente modernizar el Estado va a ser lo que, lo que haga despegar el desarrollo digital en el Perú. Me parece que eso es un componente, pero que circunscribir exclusivamente a, digamos, a que todos tengan X digital no, no necesariamente es el camino. Eh, me imagino que es un, es un esfuerzo concertado. Yo, yo lo que quisiera proponer o lo que quisiera llamar la atención y que es, está completamente sesgado desde el punto de vista de las cosas en las que yo trabajo y mi organización trabaja, eh, pero que creo que puede ser un buen eje articulador junto a otros para afrontar y pensar en este desafío, es precisamente esa, la dimensión de los derechos humanos. ¿no? Eh, pensar en, en la tecnología también como un instrumento y como un vehículo para el ejercicio de derechos humanos puede ser una, una, una, un, una mentalidad muy poderosa a la hora de tomar decisiones, a la hora de saber qué priorizar, a la hora de saber eh, qué escenarios de riesgo intentar evitar. ¿no? Y desde este punto de vista, yo creo que en estos últimos meses, por ejemplo, hay, hay tres elementos que, que han, han, esto, han sido muy claros eh, y que, y que están, están, son evidentes que, que necesitamos mejorar. ¿no? Uno es la transparencia, esto, con todo lo que el gobierno eh, intenta eh, hacer para que el Estado sea un Estado más transparente y, y todas las declaraciones que hay, etcétera. Hemos visto cómo, por ejemplo, a la hora de solicitar datos abiertos en salud, esto, el marco legal existente es un poco débil al momento de hacer exigibles estas obligaciones por parte del Estado. En hiperderecho tenemos un caso en la Corte Suprema de la República en el cual estamos litigando contra el Ministerio de Justicia porque el Ministerio de Justicia considera que eh, los correos electrónicos de funcionarios públicos en ningún supuesto podrían ser considerados información pública y nosotros eh, est y están haciéndonos ir hasta la Corte Suprema para discutirlo esto transparencia es un tema en definitiva privacidad y protección de datos personales es otro tema eh, nos parece que eh, como bien lo señala la Ley de Gobierno Digital, esto este tendría que ser un eje articulador del diseño de cualquier eh, instrumento o política pública digital. Y, eh, a mí personalmente me parece un roche que tengamos instituciones como RENIEC que consideran que están completamente exoneradas de la Ley de Protección de Datos Personales, esto, porque ellos piensan que el Perú va a ser un, un mejor país mientras más se sepa de todos nosotros. Esto, y finalmente, y muy asociado a eso, el tercer eje de interés es seguridad, eh, seguridad digital, esto entendida para, para todos nosotros, y entendiendo la seguridad digital como un valor comunitario y relacional, ¿no? entendiendo que de nada sirve que yo sea muy seguro, si tú ahora no lo eres, esto, o viceversa, porque finalmente, al igual que tantos otros valores comunitarios a los que hoy estamos despertando en esta época, la seguridad digital, eh, que pasa por la seguridad de las plataformas que usamos, las buenas prácticas que nosotros mismos y, y el nivel de alfabetización que nosotros tenemos al momento de usar alguna de esas plataformas, eh, es clave a la hora de generar confianza en el desarrollo digital y de una otra manera ayudar a nuestra comunidad y a nuestra sociedad a, a caminar ese, ese, ese, tramo, ese tramo hacia la digitalización. Marushka, ¿tú qué nos puedes Bien. decir? Sí, mira, yo estoy de acuerdo con, con Miguel en la medida, eh, en esta reflexión de que, o sea, lo digital, o, o, o pensar en la modernización del Estado eh, y, que esto, y que esto convierta al Estado en un Estado digital, en realidad, yo también pienso que esto no es así. En realidad, eh, todo el tema digital pasa primero por un darte cuenta de que tu día a día puede ser mejorado con tecnología, pero ese día a día tiene que ser un día a día transparente, tiene que ser un día a día que respete las normas de protección de datos, como bien comenta Miguel, tiene que ser un día a día que también evalúe las reales necesidades de los ciudadanos para poder eh, recién voltear a mirar la tecnología y ponerla al servicio tuyo como servidor público y al servicio de los ciudadanos. Entonces, esto va más allá del Estado, esto va más allá de lo que es netamente gobierno digital, esto, esto trasciende para poder entender que los Sectores donde se produce eh, eh, conocimiento, también donde se produce mejora económica y bienestar de los ciudadanos, tienen eh, un, un componente que impulsa, que es el componente digital. Eh, sin embargo, tenemos que estar bien organizados como Estado para poder aprovechar de la mejor manera la tecnología. Nuestros procesos eh, claramente están siempre en, en un avance y mejoramiento. No, no es posible... Eh, avanzar en estos procesos si no hay un compromiso real del, de, de, obviamente del titular de cada pliego pero también del funcionario que está a cargo de cada de cada fase y eso pasa porque nosotros mismos tenemos en cuenta el que tenemos que conocer aquellas normas que bueno vigilan también el actuar del funcionario entonces eh, privacidad seguridad digital son temas que están en el marco de confianza digital están eh, ya considerados en un decreto de urgencia que eh, marca una ruta para unirnos público y privado y garantizar de alguna forma y en la medida de lo posible que las interacciones entre los ciudadanos y el Estado o el sector privado tengan esa garantía de confianza de parte del ciudadano. Y para eso hay que trabajar mucho todavía en, en la cultura completa, tanto del uso y generación y de, de los datos y de la publicación y transparencia de los datos como eh, de la garantía ya más eh, tecnológica de la seguridad digital. Eh, finalmente, creo que es importante hacer la reflexión que durante la emergencia eh, pues hemos, hemos tenido, aún con las cosas que se puedan mejorar, eh, la decisión de abrir los datos, eh, que, que, que ha sido pues, clave para que muchos científicos puedan eh, dar aportes al Estado en la medida en que podían comenzar a analizar. Se han generado plataformas del sector privado, que combinan, por ejemplo, consumo de medicinas con el avance de, eh, de los positivos en determinadas zonas eh, y, que, y que permiten también que el Estado tome mejores decisiones para intervenir. Esto es un ejemplo, pero esto claramente es la ruta hacia un verdadero gobierno de datos, donde las decisiones, las intervenciones sean más estratégicas y focalizadas y que podamos entender que donde no hay necesidades eh, básicas, satisfechas, o sea, donde existen necesidades básicas insatisfechas, pues tenemos que comenzar un plan de cierre de brechas mucho más agresivo y que incluya también los beneficios de la tecnología. Entonces, yo creo que estamos, en resumen, eh, eh, tenemos una agenda al Bicentenario que ya estamos más del 60% en cumplimiento de varios de los hitos eh, que están, están divididos en un, una agenda corta pero estamos construyendo la Política Nacional de Transformación Digital. Esta política eh, ha partido de afuera hacia adentro. Lanzamos una primera encuesta, la Encuesta Nacional de Transformación Digital. Hemos eh, lanzado también sesiones de codiseño, y digo de afuera porque hemos eh, lanzado hacia afuera y recién estamos entrando a socializar esto en el Estado. Hemos tenido entrevistas a profundidad con poblaciones vulnerables que... Nos, eh, nos expresan desde su perspectiva cómo la tecnología los puede ayudar para poder recoger eso y poder colocarlo en la agenda para que sea una agenda viva, una agenda que tiene sentimiento y una agenda que finalmente reconoce al ciudadano como el, el, el eje central de cualquier política pública. Esta agenda está siendo elaborada de manera digital eh, tenemos a la fecha más de 6.000 personas que han participado entre gente que conoce mucho y gente que no conoce mucho y que simplemente ve la tecnología como un habilitador para sus actividades diarias. Eh, es, es, es parte del proceso de cambio, Aura, Miguel, es, es, no, es todo, no, es, no es tan sencillo, pero mientras estemos fijos, permanentes, en, eh, en este discurso de que lo digital es el complemento a aquello que nosotros hemos decidido para servir mejor a las personas, entonces, eh, poco a poco iremos irradiando y que esto vaya transformando la estructura del Estado en un Estado mucho más cercano, eh, mucho más justo, en un Estado mucho más eh, transparente, eficiente, al servicio de las personas a nivel nacional. Ok, entonces, eh, muchas gracias a ambos. Eh, voy a empezar a hacer los comentarios o preguntas del público, si es que les parece. Por ejemplo, María Elena Cáceres Vendrell señala... Dice, el acceso a la tecnología siempre asumirá el costo del ciudadano. ¿Qué pasa con las poblaciones del Andes? Se pregunta, ¿no? Ya que no contamos recursos para ello. Luego, por ejemplo, Claudia Camila García Márquez menciona que qué política pública digital sería la ideal para enfrentar la problemática de la discriminación racial en pleno siglo XXI, debido a los varios casos que se vienen, vienen aconteciendo en Internet. Por ejemplo, es una preocupación de Claudia Camila García Márquez. Hola, eh, no se sé, ha estado escuchando lo que he dicho, ¿no? Ya, perdón. Eh, por ejemplo, María Elena Cáceres Vendrell eh, señala, ¿no? El acceso a la tecnología siempre la asumirá el costo el ciudadano, dice. ¿Y qué pasa con las poblaciones del Ande, ya que no contamos con recursos para ello? Entonces aquí un problema de acceso para María Elena, ¿no? Eh, hay una pregunta aquí también de Claudia Camila García Márquez que señala... ¿Qué política pública digital sería la ideal para enfrentar la problemática de la discriminación racial en pleno siglo XXI? Que es, eh, varios casos se han visto en internet sobre el tema de discriminación racial. Entonces, por ejemplo, Camila García, esa es su preocupación. Aquí tenemos algunas otras. Eh, a ver, Delma Janet García señala hay un problema en estos tiempos de emergencia sanitaria que se ha visto como es la lentitud en la red, ¿no? ¿Cómo solucionar este tema? Señala ella que considera el principal para poder asistir a un bicentenario tal como se está planificando. Eh, aquí hay Stephanie Calderón señala, buenos días, al hablar sobre el tema del uso digital, estamos a la par con el tema del uso de agua. Quiero decir que no todas las personas tenemos acceso, eh, en su mayoría personas adultas, entonces, señal, pregunta, ¿qué solución se propone? No para solucionar el problema de todos, dice que parece bastante complicado, pero al menos para llegar a, la solu a, la, a solucionar el caso de un porcentaje importante de personas afectadas. En todo caso, ¿cómo, viene, a, qué, ¿cómo debería actuar el gobierno o qué debería hacer utilizando políticas públicas? Eso por el momento. Tenemos más, pero más o menos esas resumidas. Eh, no sé si alguno de ustedes quisiera responderlas. Eh, o abordar alguno de los temas que, que, que han tratado el, el, los ciudadanos? Bueno, básicamente comentar que eh, en todas las estrategias que se han venido desarrollando en la Secretaría para poder colocar a disposición de los ciudadanos eh, plataformas más sencillas, intuitivas, eh, hemos venido contemplando las diversas realidades a nivel nacional. Y también eh, un, con un trabajo muy cercano con CONADIS, también para poder incorporar a aquellas personas que tienen alguna eh, habilidad eh, diferente, que pueda necesitar algún apoyo, por ejemplo, para leer eh, los contenidos de Go.p. Hemos considerado eh, la conectividad y las dificultades de conectividad a nivel nacional. Hemos, hemos considerado las recomendaciones de Conadis para diversos tipos de discapacidad que pudieran tener eh, algún acceso a través también de la plataforma digital única del Estado, Go.p. Creo que nos falta todavía seguir el camino, eh, y lo estamos haciendo ya con el Ministerio de Cultura de la Interculturalidad y poder tener también, por ejemplo, en otras, en otras eh, lenguas, el contenido de go.p, eh, de manera así muy general. Eh, creo que sí, dentro, estamos preparando nosotros los lineamientos para la conversión de procedimientos administrativos a servicios y plataformas digitales. Eh, hemos debido sacarlo a, a, hace un tiempo, pero necesitábamos también tener la habilitación de plataformas que permitan que los ciudadanos se puedan conectar con el Estado de manera más sencilla, y eso ya está corriendo eh, de la mano con las entidades que habilitan este tipo de plataformas, tanto para peruanos como para extranjeros. Y dentro de, esto, eh, de estas recomendaciones o lineamientos está el componente de interculturalidad, está el componente de eh, eh, accesibilidad, y también de, de lograr plataformas intuitivas, simples, sencillas, pero que al mismo tiempo no consuman muchos mucho datos o no consuman datos en Internet para los ciudadanos. Recordemos que más de, el 90% de los hogares en el Perú tiene un celular en la familia y 79% de esa población se conecta a Internet a través de los celulares. Esto es diferente cuando pensamos en Lima Metropolitana o las zonas urbanas o rurales. Entonces, toda esa información, además de aquello, la, la analítica que brinda el uso de las aplicaciones que hoy están a disposición de los ciudadanos, se toman en cuenta para poder diseñar nuevos servicios. Esto nos falta conectarlo con la política pública, que es lo que estamos haciendo ahorita con la Política Nacional de Transformación Digital. Esto es lo que podría comentar de manera muy rápida, Aura. Miguel. Sí, hay un par de preguntas que tienen que ver con infraestructura de servicios públicos de telecomunicaciones y con su calidad. Esto, efectivamente, es un, o sea, el problema de, de que no todo el mundo puede pagar por internet es un problema clarísimo, sobre todo en países de ingresos medios como, como el nuestro. Eh, en el país se han intentado varias estrategias para salvar esa brecha, esto, la brecha de asequibilidad. Esto, y... Hay programas como, por ejemplo, el Programa Nacional de Telecomunicaciones, que lo que hace es eh, financia o otorga subsidios a empresas que llevan este tipo de tecnología a eh, zonas eh, declaradas como zonas esto, de, de, de, de extrema necesidad. Hay, históricamente hay muchas cosas que se han hecho. Ahora, probablemente no, estos programas no van a llegar a todo el mundo. Esto. Y eso es lamentablemente un, un desafío del mundo desigual en el que vivimos. ¿no? Yo creo que acá también, esto, bueno, esa reflexión me la voy a abordar. Eh, y en términos de, de calidad del servicio, es cierto que esta, esta crisis también, otra de las desigualdades que ha revelado es que no tenemos la misma calidad de servicio en nuestras casas, no todos esto, nuestras empresas de telecomunicaciones no siempre están diseñadas o preparadas para aguantar toda la demanda de servicios que tenemos. De hecho, por ejemplo, en Chiclayo, donde ahora mismo yo estoy, hace dos o tres meses se incendió una planta de una empresa de telecomunicaciones acá en la ciudad y la ciudad, toda la ciudad se quedó sin, sin conexión durante, durante dos o tres días, lo cual a mí me parecía desde un punto de vista como que diseño de redes casi imposible y sin embargo sucedió, entonces eh, nos revela cómo incluso, incluso en una capital de, de, de departamento es algo que puede pasar, no ojalá que en los próximos años tengamos una mayor competencia y un mayor despliegue de infraestructura. Pero genuinamente, o sea, la razón por la cual no tenemos más infraestructura es de una u otra manera porque tirar esa infraestructura es cara y porque cada que ponen antenas la gente se queja por el 5G y por Miguel Bosé, etc. Entonces, finalmente es un problema comunitario también. ¿no? Es decir, eh, hay, hay múltiples factores. Eh, no necesariamente... Yo creo que el Estado regale dinero, que el Estado ponga su empresa de, de telecomunicaciones etcétera, va a ser la solución. A mí me parecería una mala solución. esto Creo que necesitamos entender la complejidad del problema. Eh, sobre lo de discriminación racial, la discriminación racial es un problema social. No va a haber ninguna aplicación ni ninguna página web que vaya a solucionar un problema social. Ahora, es cierto que las tecnologías pueden cumplir un rol en eh, acrecentar los escenarios de discriminación racial o reducirlos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eh, el rol que pueden cumplir es educativo, el rol que pueden cumplir es de alfabetización y de, de aprendizaje. Miren todo lo que en estos años, al menos yo personalmente, Creo que en los últimos años ha aprendido muchísimo sobre ponerme en el lugar del otro, en ponerme en el lugar de las mujeres, ponerme en el lugar de las personas que no tienen los mismos privilegios que yo tengo, eh, y siento que tengo mucho más para aprender. Eh, y creo que algo muy potente que puede hacer el Estado, y lo pueden hacer eh, las empresas privadas, es continuar educándonos sobre esto y continuar sensibilizándonos al respecto. ¿no? Pero bueno, es un problema social. Ojalá que se pudiera resolver de otra manera. Que finalmente la reflexión que quería hacer es eso, ¿no? Es que... Pensar que la tecnología va a venir a resolver nuestros problemas en sí misma es, puede ser un poco, un poco esto, soñador. ¿no? Eh, no necesariamente todos los problemas pueden ser solucionados con tecnología, o incluso, por más de que tengas la mejor aplicación del mundo, desarrollada por la mejor persona del mundo, si llega a un sitio donde la internet se va durante dos días, esto pues, no te sirve mucho. Bien. Eh, no sé si tienen tiempo para dos preguntas más. Es, son bastante cortas. ¿Sí? Ya. Bueno, Grecia ha hecho una pregunta que ya ahora respondió Miguel, eh, que es cómo, llega, cómo hacer que la nueva tecnología llegue a zonas alejadas y que tiene que ver con un tema de infraestructura y que está más directamente ligado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿de acuerdo? Eh, la, las otras dos preguntas tienen que ver, uno con, dice, señala Juan Carlos, ¿la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado ayuda a la creación de software por parte de las entidades un problema que puede tener la plataforma es que no tiene un parámetro de creación único de plataformas digitales, lo cual podría crear un desorden puesto que cada entidad sigue sus propios parámetros. Aquí de repente podríamos hacer un ejemplo de software que esté compartido entre entidades públicas y que esté funcionando, ¿no? Me parece que en temas de trámite documentario hay algo de eso, no sé si alguien lo podría explicar. Y lo segundo, eh, la otra pregunta que tiene que ver con, señala Gustavo Adolfo Mayhuasca eh, las plataformas digitales a nivel local en sus respectivas municipalidades en conos como Lima Sur-Norte es ausente a tal punto que la misma comunidad tiene que autogestionarse para desarrollar espacios digitales en redes sociales. De repente mencionar cómo la ciudadanía de, con go.pe o desde la Secretaría de Gobierno Digital puede participar más activamente en la construcción de, de este Perú al Bicentenario o cómo desde la sociedad civil eh, ¿Se puede involucrar más o qué herramientas hay? Sería para responder ahí a Gustavo. Gracias a, a la gente que ha participado por, por sus preguntas. Gracias, Aura. Eh, dividimos en dos. Primero, la Plataforma Nacional de Interoperabilidad es eh, una infraestructura que permite conectar información de una eh, entidad pública y de otra para poder organizarnos al interior del Estado y darle un mejor servicio al ciudadano. Ejemplos de interoperabilidad y de cómo funciona la plataforma eh, eh, que pudiéramos tener aquí a la mano es el certificado eh, de antecedentes policiales. El certificado de antecedentes policiales le llega al ciudadano de manera digital, ¿no? lo puede solicitar por internet a través de la página de la policía, eh, pero, pero organiza, la página de la, o sea, organiza información de la policía a través de la plataforma de interoperabilidad, eh, información de eh, RENIEC e información del mismo Ministerio del Interior para poder combinarse interma, internamente en el Estado y darle al ciudadano la respuesta de si tiene o no antecedentes policiales. Antes, eso hubiera requerido que el ciudadano vaya físicamente a la, eh, a la comisaría, pida su certificado, pague, vaya, salga, pague en el Banco de la Nación, me olvidé de mencionar el Banco de la Nación, eh, y regrese... Y, y bueno, y además haga la cola para poder eh, acceder a este servicio. Entonces, esto es un ejemplo de interoperabilidad. A través de la plataforma interoperabilidad no se desarrolla software para el Estado. Existe otra plataforma, que es la Plataforma Nacional de Software Público, donde las entidades públicas que han desarrollado un software, una plataforma, lo que fuere, y son dueños del código porque han utilizado fondos del Estado para desarrollar ese código, Comparte, y hay una obligación para esto, de manera obligatoria en esta plataforma nacional de software público, el software que hayan desarrollado. Hay un énfasis importante en eh, software de gestión documental. Para cerrar la parte de interoperabilidad, otro ejemplo que me viene a la mente ahorita es el certi joven que es un certificado, que también ahora hay un certi adulto es un certificado único que se le entrega al ciudadano de manera digital y que une los datos de SUNAT, de los datos de SUNARP, de los datos del Ministerio de Trabajo, todo aquello que requiera el ciudadano para tener una hoja que es casi su currículum, ¿no? ¿Dónde ha trabajado? ¿Qué tipo de modalidad? Si fue por, eh, por recibo por honorarios o estuvo en, en, en, en un trabajo fijo, en planilla, lo que fuera. Entonces, para poder darle al ciudadano una única respuesta, las entidades públicas interoperan entre sí a través de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad. Para poder recibir software y poder reutilizar software, plataforma nacional de software público. Para poder acceder a información, orientación de más de 4.000 páginas informativas, eh, de ahorita, si no me equivoco, estamos en más de 200 entidades ya incorporadas en Go.p a nivel nacional, tres niveles de gobierno, tres poderes del Estado, organismos autónomos, es la plataforma digital Go.p. Y finalmente, para aquellos que están emprendiendo o que quieren utilizar datos del, del, del, del Estado, está la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, donde también está información de los funcionarios públicos, la, la información de las declaraciones juradas de interés está en la Plataforma de Datos Abiertos, que se complementa de manera clara con la Plataforma de Transparencia y Acceso a la Información Pública que dirige el Ministerio de Justicia. Entonces, nos hemos organizado de una manera para que diferentes Objetivos sean cubiertos a través de plataformas nacionales. Ok, y sobre, sobre participación ciudadana, esta, esta es la última, la segunda pregunta, eh, o lo dejamos para cuando después termina sí, de responder. Perdón, para, para participación ciudadana en Go.p hay una, una, un espacio que es www.go.p slash participa. Y en ese participa son espacios de participación ciudadana, podemos organizar para la, las comunidades que nos han, acabas de comentar, espacios eh, de interacción de manera muy rápida. Y esto está, es bien simple de, de poder organizar, así que quedo atenta para el contacto. Voy a poner mi celular aquí en, la, en el chat para que cualquier cosa me puedan consultar o coordinar. Gracias. Miguel, ahora sí. Um, ¿Cuál pregunta? Oye, me parece que la primera no tenía nada que ver con, con las cosas. Ya la respondió Marushka. ¿Cuál pregunta querías que responda? La, la segunda tenía que ver con cómo, por ejemplo, la ciudadanía se puede organizar para participar y construir un poco en Perú Digital, sabiendo que si bien hay esfuerzos del Estado, todavía hay bastantes retos o brechas en el tema. ¿no? ¿Tú cómo lo ves en bueno, la sociedad y... civil? Yo soy un firme creyente del, de los canales y las instituciones eh, existentes. ¿no? Es decir, por más de por más metodologías novedosas que se puedan usar en el Estado, eh, la Constitución y la ley de transparencia de una información pública tienen un lugar y tienen un, un rol. Entonces, yo lo que sugeriría a las personas es que identifiquen eh, algo que quieran del Estado y se pongan a pensar cómo pueden obligar al Estado a que lo cumpla. ¿no? Eh, Utilizando los canales legales regulares desde una solicitud de acceso a la información pública, un esto, una, una apelación en el Tribunal de Transparencia, eh, ahora mismo, por ejemplo, tenemos otro, otro caso con el Tribunal de Transparencia, en el Tribunal de Transparencia en el que estamos mitigando, me parece, contra, contra la PCM, contra el, el, el, el MINEM, no me, no me acuerdo, eh, pero están, han perdido y están apelando, o sea, están, están llevándonos al Poder Judicial porque no quieren darnos información. Esto, hay que seguir empujando y presionando otros botones, yo creo que... El, a veces el mal funciona bien porque el bien funciona mal, entonces, si nosotros no ponemos en nuestra parte para empujar esos cambios, eh, hay, esos cambios no van a pasar solos. ¿no? Yo creo que, y eso también, o sea, que creo que es, es otra gran reflexión: ¿no? es decir, no, no deberíamos pensar que el Estado va a venir a hacer todo por nosotros. Eh, finalmente, la construcción de lo público es, es, es de múltiples partes, y al ser de múltiples partes, si el Estado funciona de cierta manera, también es en parte nuestra culpa por dejar que, suceda, que eso continúe sucediendo, por dejar que, que, que esas cosas pasen desapercibidas. ¿no? Por ejemplo, nosotros descubrimos que el grupo de trabajo Te Cuido Perú estaba eh, poniendo a disposición del público en general los usuarios y las contraseñas para acceder a los datos de todas las personas contagiadas. Bueno, los hemos denunciado y ahora salud tiene que defenderse ante el Ministerio de Justicia por esa brecha de datos. Entonces estamos genuinamente empujando el cambio que queremos ver. Esto no, no todo se agota en dejar comentarios. Ok, muchas gracias a ambos. Eh, no quisiera terminar... Me gustaría una reflexión final, pero también me gustaría de repente mostrar qué la ciudadanía al final, qué dijo, con qué se te viene a la mente cuando hablamos sobre políticas públicas y tecnología. Eh, voy, a, voy a compartir. Y no sé si todos podemos tener acceso. Eh, gracias a las personas que han participado. Sí, como pueden apreciar, muchos hablan de modernidad, desarrollo, transparencia, cerrar brechas, futuro, internet, justicia, función pública... Celeridad, posibilidades, jóvenes, oportunidad. En general son palabras positivas. Si pudiéramos hacer un, un análisis de, de, del texto, se podría decir que la mayoría es bastante optimista sobre el tema de tecnología y políticas públicas. Y eso es bueno para nosotros como país, creo yo. Entonces, me gustaría que terminaran de repente con una reflexión y les agradecemos nuevamente el, el haber podido contar con ustedes. Bien, una reflexión. Eh, primero, agradecerte, Aura, es bastante refrescante poder eh, eh, compartir directamente con las personas eh, qué estamos avanzando, pero también escuchar cuáles son esos, esas banderas que se levantan o esa, esos deseos que se necesitan cumplir, como el caso de poder compartir más esta participación de los ciudadanos. Eh, eh, bueno, tenemos un compromiso muy fuerte con avanzar en temas digitales, para poder ir influyendo en el logro de los objetivos del país. Esto es, esto es ahorita Perú, pero si lo miramos de manera mucho más eh, eh, alta, estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, todos aquellos que tenemos que ver con algo de tecnología y más, otros ámbitos igual, tenemos que tener esa ruta, eh, y aquí por lo menos en la Secretaría de Gobierno Digital, es, tenemos cada una de las personas que trabajamos aquí un gran compromiso con todo el Estado y con toda la ciudadanía para poder sacar esto adelante. Les he dejado ahí mi, mi celular, cualquier comentario, contenido, lo que requieran encantada de poder ayudarlos y, y de verdad que este, este compromiso de compartirlo con todos eh, a nivel nacional, porque solamente de manera unida y este, accionadora, creo que podemos hacer Miguel. Sí, eh, bueno, muchas gracias nuevamente, Aura, por invitarnos a participar de esta conversación y, y tener la oportunidad de conocer un poco más de, de lo que la audiencia de ustedes está interesada, yo creo que... Bueno, yo ya di varias reflexiones así como de persona mayor a lo largo de toda esta charla, pero me voy a permitir dar una más, dado que ahora sí se me ha invitado a hacer una. Eh, y es que últimamente ando pensando mucho en eso, en, en que, como, como veníamos diciendo esta crisis, a quienes teníamos un poquito más de competencias digitales nos ha dejado mejor parados que otras personas. ¿okay? y eso es nuevamente un privilegio es un privilegio como tener un trabajo es un privilegio como tener buena salud es un privilegio como tener una familia o una red de soporte social eh, pero a diferencia de muchos otros otros privilegios las competencias digitales son un privilegio que podemos compartir que podemos compartir rápidamente con otros eh, y si nosotros somos esa persona en nuestra casa que esto que nos llaman para arreglar la impresora o que nos llaman para para, por favor, a instalar una aplicación en el celular, pues eh, seamos realmente agentes de cambio, de transformación dentro de nuestros propios hogares, dentro de nuestros propios círculos sociales, círculos amicales. Eh, no existe nada como un experto en tecnología y un absoluto ignorante de tecnología. Esos dos polos no existen lo que existe es un continuo de saberes y de conocimientos que vamos construyendo todos los días. ¿no? Eh, y si partimos de eso, de saber que nunca vamos a ser 100% expertos, pero al mismo tiempo hoy ya no somos ignorantes. Hay mucho que podemos continuar haciendo para autoeducarnos, para aprender, para ser curiosos, para hacer preguntas, y hay, afortunadamente en Internet literalmente hay tutoriales para todo. Entonces, eh, yo creo que algo que podemos llevarnos de todo esto es que si nosotros estamos aquí y nos interesan estas cosas, hay mucho más que podemos seguir haciendo por ayudar a nuestra comunidad y a las personas que, nos, que tenemos cerca. Bien, muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado tanto en Facebook como en Zoom. Y recuerden que el próximo sábado continuamos con nuestros conversatorios. El próximo sábado tenemos a Jorge Cornejo, les va a tener una gran sorpresa para quienes están interesados. Y muchísimas gracias nuevamente a Miguel y a Marushka, de verdad ha sido todo un honor. Eh, y para Ciudadanía Joven, esto es un compromiso también con la ciudadanía de, de continuar impulsando el, el conocimiento y que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Muchas gracias a ambos. Buenas, buenas tardes. Gracias, Aura. Chao, Miguel. Un gusto. Un gusto. Muchas oh, gracias a cuídense. todos.